Hola, soy Juan Pablo Herencia, esto es un libro y no muerde. A partir de hoy me vais a ver más a menudo por este canal. Aunque, pensándolo bien, ya me habéis visto antes. ¡Corre por ello! ¡A por ello! ¡Atácale! ¡Al capitalismo! Pero ahora vengo a hablaros de libros. No, de verdad, esto no va en plan Sánchez Dragó. ¿Puedes encender? Talibán. Hipócrita, mojigata, me apilas... No, no, no, de veras, que no voy a de ese palo. Hoy por fin comenzamos esta serie con un libro de David Ordóñez que se llama... Agitación al arco sindicalista. No, venga, agitación al arco sindicalista". En este libro el compañero de CNT Jaén, David Ordóñez, hace un recorrido prologado primero por Juan Cruz López... Y nos hace una especie de traslación de lo que podría ser una charla de bar con un compañero anarcosindicalista a un libro. Lo digo sobre todo porque el lenguaje que utiliza es un lenguaje directo, muy claro y muy fácil de leer. Quizás lo más farragoso sean algunos datos, pero sobre todo es un libro muy directo. ¡Reformistas! ¡Hostia, la gafa! Tras un prólogo en el que se nos mira directamente a los ojos a los compañeros cenetistas, el compañero David es capaz de hacer un recorrido por la situación económica actual. Claro, actual. Esto está grabado en 2016 y el libro se publicó en 2010. Y la situación a la que hace referencia es la del 2008-2009. ¿Qué ocurre? Lo interesante sobre todo del libro en esta primera parte es que esas líneas que David baraja son las que luego podemos ver si se han cumplido o no se han cumplido. Normalmente carecemos de memoria a corto plazo. Al final del primer capítulo se pregunta qué opinan los partidos. Y lo que llama la atención es cómo es capaz de plantear con bastante acierto y de manera muy clara esa doble moral en la que se mueven los partidos en el Estado español. El decir contra el hacer. Acto seguido pasa a la pérdida de la conciencia de clase. Comienza con un recorrido por la historia reciente de comisiones obreras y de UGT y de cómo se han ido, poco a poco, eh, deteriorando hasta llegar a la situación actual. Esto, por supuesto, influye en cómo la gente percibe el anarcosindicalismo, el sindicalismo en general, y cómo se implica en política y en acciones sociales. También, por supuesto, a la pérdida progresiva de esa conciencia de clase de la que habla David. Finalmente, eh, sitúa a CNT alineado con los trabajadores en la base. Oh yeah. Contraposición, contraposición, contraposición. El tercer capítulo habla del chiringuito sindical. En él desgrana la actividad económica de los sindicatos mayoritarios, habla de liberados sindicales y de cómo funcionan en la trastienda los sindicatos mayoritarios para finalmente analizar cómo eso repercute directamente en la pérdida de confianza de la gente en el sindicalismo en general. En el siguiente capítulo habla de la vigencia del anarcosindicalismo. Y sobre todo hace una autocrítica de lo que está ocurriendo en CNT, de lo que ocurría antes y de lo que ocurre ahora. ¡REFORMISTAS! Ya, ya. Recuerda sobre todo a los clásicos, cuyas ideas están aún muy vigentes: Proudhon, Kropotkin, Bakunin. ¡Que te come, Bakunin! Analiza los puntos débiles del anarcosindicalismo y de la organización anarcosindical y entre ellos, ese que cita más principalmente, es la organización tal cual en cuanto a campañas, en cuanto a acciones eh, y también cómo funcionamos en cuanto a propaganda. En cuanto a puntos fuertes, lo que deja más claro es cómo la CNT ha sabido mantenerse prácticamente incorrupta con el paso del tiempo. En el capítulo dedicado a estereotipos y modas, hará una visión sobre qué imagen tiene la población del anarcosindicalismo y del anarquismo en general cómo esa imagen, la mayoría de las veces tremendamente distorsionada, llega a los jóvenes y cómo hay una premilitancia en los sindicatos anarcosindicalistas de chavales que aún no tienen muy claras las ideas y que eso afecta de manera muy negativa no solamente al, al movimiento, sino también a la imagen que tiene el público en general. Claro, edad, pasa la fiebre. Es interesante porque hace hincapié en la necesidad de formar a las nuevas generaciones libertarias pero sin caer en un sectarismo y sin caer en un adoctrinamiento. Y por poner un ejemplo, nos acerca a los movimientos de solidaridad con los presos y también a esta trastienda de postureo en algunas ocasiones. ¿eh? Mi capítulo favorito es el relacionado con las drogas. ¡La droga! Dejando a un lado si es positiva o negativa en cuanto al consumo y la libertad de cada uno, entra sobre todo en el tráfico. ¿A quién conviene que se trafique? También lo plantea como una forma de destruir barrios obreros que son activos políticamente, introduciendo la droga y el tráfico de ella dentro de ese barrio. Y plantea ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nos desaparece el tráfico de droga? ¿Tan importante es? ¿Tan fuerte es? ¿Es mucho más fuerte que, por ejemplo, todo lo que se necesita para acabar con los movimientos sociales? Porque, desde luego, es bastante fácil ver cómo el Estado saca eh, maquinaria a la calle para reprimirnos y saca bastante menos para acabar con el tráfico. Finalmente, en el capítulo dedicado a los más media, analiza los medios eh, de comunicación, tanto generales como los alternativos, el papel de Internet y finalmente pone ejemplos de cómo la presión en Internet, en las redes sociales y con, con campañas y actividades concretas eh, se ha conseguido que se cambien algunas cosas Pone como ejemplo, eh, me viene a la cabeza ahora Los intercambios P2P Y la, eh, las leyes que han ido girando Sobre ese tema La peor parte del libro, su epílogo David, esa historia de los duendes De verdad Esa historia de los duendes David, David Esa historia de los duendes David, por favor Que ibas bien, David Eso que es En fin, un bajón pero pasemos a la valoración. Se trata de un libro de raza, cenetista puro, 100%, con sus contradicciones, sus dudas y su buen rollo. En su ladrido es claro, directo, aunque a veces se echa de menos cierta profundidad. Morfológicamente es esbelto, 144 páginas, eh, pero algo feucho de cara. El comportamiento es adecuado, incaliente, Suerte a veces, pero suelta pronto. El nuestro vacunímetro alcanza un 7. David Ordóñez, Agitación Anarcosindicalista, Editorial El Grillo Libertario. Podéis ver el enlace abajo. Y ahora, el instante de Taibo. Son dos cosas diferentes. Bien, pues ya está. Ahora solo hace falta que le deis a suscribirse para suscribirse al canal. Que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales si lo estimáis oportuno, sobre todo para instar a que la gente vaya acostumbrándose a leer. Soy Juan Pablo Herencia, esto es un libro y no muere. <risa>